Hey, Bueno, como habréis visto en el título del vídeo, hoy os quiero hablar de una noticia que ha salido esta semana y que afecta a los creadores de contenido, que sobre todo son pequeños en YouTube y quiero explicaros un poco la situación, pero bueno, me estoy imaginando que tras salir esta noticia muchos youtubers pequeños habrán pensado en algo como esto. ¿Cómo? ¿Que YouTube se va a aprovechar de mi trabajo y, no, y, y, y va a poner publicidad...? y no me va a dar dinero por la, por, por la calidad de mis vídeos no puede decir, esto es una estafa pues no pienso subir más vídeos a Youtube bueno vale, la noticia es la siguiente Youtube eh, ha decidido poner anuncios en canales que todavía no tienen activada la monetización esto va a iniciarse en Estados Unidos y según vaya avanzando el año se irá implantando en otras zonas es decir, se hará también en la zona europea eh, que a, a mí personalmente me afecta vamos a ver eh, ¿Qué va a decir YouTube? Pues revisará contenido de canales que no estén monetizados, es decir, no cumplan los dos requisitos que hay que cumplir para monetizar un canal, tener más de 1.000 suscriptores y más de 4.000 horas de visualización al año. Por lo tanto, claro, si YouTube selecciona esos canales e inserta publicidad en ellos, eh, esa publicidad que, vean la gente, no se la van a pagar al creador de contenido. Es decir, el creador de contenido va a recibir cero euros. Bueno, y os preguntaréis, oh, esto es una injusticia enorme, es algo que, que nos, nos perjudica. Pues vamos a ver, yo, sinceramente, creo que no va a ser una cosa que nos perjudique. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si YouTube eh, revisa canales que no cumplen esas condiciones... Para ponerles publicidad, supongo que YouTube como empresa, es una empresa inteligente, esos anuncios los insertará en vídeos que tengan bastante visualización dentro de ese canal, aunque no cumpla las condiciones de, de monetización. ¿Qué quiere decir eso? Que supongo que YouTube también a esos vídeos les dará más visibilidad. ¿Por qué? Porque si no los anunciantes dejarán de emitir publicidad. Es lógico, ¿no? Creo que se entiende bastante fácil. Eh, un anuncio lo colocarán en un vídeo y ese vídeo, para que ese anuncio se vea, le harán eh, más movimiento, más difusión. Entonces, en ese sentido, yo creo que no nos perjudica a los canales que somos pequeños o que estamos intentando llegar a las condiciones de Madrid. Por lo tanto, es una putada, entre comillas, no tiene por qué llegar a serlo. Y lo que os quiero comentar es que también eh, hoy en día en YouTube mucha gente sube vídeos y no es fácil llegar a las condiciones de monetización porque hay una competencia bestial. Pero también tenemos que entender, toda la gente que subimos contenido a esta plataforma, que en la misma eh, hay muchísima competencia y aparte de la competencia es una empresa y la empresa vive de poder... de poder... Mmm, ganar dinero con publicidad. En este caso, esta medida la ha tom decidido tomar la YouTube, ¿por qué? Porque quiere intentar aumentar eh, sus, sus usuarios de pago. Poniendo publicidad en canales que no la tienen actualmente, pues lo que gana es que la gente intente afiliarse al YouTube Premium y de esta manera no tener que comerse la publicidad y tener beneficios directos. A lo que voy, quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad ante estas medidas porque no son tan duras como las que en su día hicieron para intentar llegar a la monetización. No sé si el día de mañana YouTube puede decidir otra cosa, pero al día de hoy esta medida no me parece una, una, me una medida agresiva contra los creadores de contenidos, ni me parece un robo, ni me parece nada por el estilo. Así que simplemente deciros esto. Y bueno, antes de acabar el vídeo... Eh, quería enseñaros, bueno, el otro día me llegó me un regalito de, de mi amiga Esther, de un sorteo que había hecho es un canal, y lo tengo aquí, todavía no he abierto, esperaba a, a que llegue el día para abrir el, el, el regalo del sorteo. Y os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis. Es un colgante, que como podéis verlo aquí, es el ginger el yang, aquí lo tenéis. Y bueno, desde aquí quiero darle un, las gracias a... A Esther por, por haber hecho este sorteo y que me haya tocado. Os dejaré por ahí el canal de Esther también. Y nada, pues son dos, como veis, son dos collares que, que se, se, se unen. Lo pondré a buen Ricardo seguramente lo pongo en el, en el coche, ¿vale? Vaya cabeza, que se me olvidaba la recomendación de, del canal de hoy. Bueno, hoy quiero aprovechar que, que Esther me ha dado el Ginger el Yang para que, bueno, todos sabéis que el yin y el yang es un símbolo de equilibrio, ¿no? Pues os quiero recomendar un canal que, que toca estos temas, un canal muy espiritual, un canal que es el canal de mi amiga Teresa, se llama Medita con Teresa, y en él podéis eh, encontrar meditaciones, podéis encontrar también mucha información sobre lo que es el poder de atracción, sobre todo el del libro del secreto, no sé si lo conocéis, y podéis encontrar, sobre todo, vídeos de relajación, de significado de sueños. Eh, es un canal eh, muy espiritual, que os invito a que lo veáis y que le digáis que venís de, de mi parte, le deis un saludo a Teresa, que es una chica súper maja. Y nada, también deciros que, bueno, ya me queda menos para llegar a los 500 suscriptores y sabéis que voy a hacer un sorteo cuando llegue. Entonces he decidido en cada vídeo enseñaros eh, algo de, de ese sorteo. Y bueno, quiero que sepáis que en el, en el próximo sorteo, en el sorteo que haga, uno de los regalos va a ser esto, que me lo he cogido hoy, que es un juego para... un sexy drinking party, un juego para beber. No sé de qué va, creo que tiene una, una especie de esterilla, y bueno, hay pues stripties, amigo, beso, ¿verdad? Bueno, es un poco... un poco calentorro el juego. <risa> Así que nada, bueno, espero que que os vayáis animando a participar y que me vayáis poniendo en los comentarios que os gustaría que tuviera el sorteo de, de regalillos. Así que nada, me despido, que os quiero un montón. Hasta el próximo vídeo, dale a like, suscribiros y no os olvidéis, a los 500 suscriptores haré un sorteo.